agenda del presidente sigue bastante apretada. Señores, el presidente está de visita en Santiago, en el Cibao, y tiene previsto desarrollar allí, que inició en la mañana del día de hoy, 17 actividades, señores. 17 actividades muy importantes porque tienen que ver con obras de infraestructura que esperan las comunidades. 17 obras. Estamos hablando que en el día de hoy el presidente agota una importante agenda en Santiago, ya concluyendo la noche del día de hoy, estará llevando a cabo hasta una cena privada allí. Precisamente a las 10 de la mañana encabezó lo que fue un acto de la inauguración de la carretera Sabana Iglesia-Jánico, precisamente luego de ahí se trasladó a otra zona para continuar con otras actividades, dio un primer Picasso, precisamente para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas potables Noriega 2. Luego también estuvo en otro importante Picasso y como le dije, finalizando ya en el día de hoy, con una noche muy activa, con una agenda, con una cena privada que estará desarrollando 17 actividades en el Cibao. Mire, algo que yo quisiera darle un consejo con las mejores intenciones al presidente, el fin de semana estuvo desarrollando alrededor de 21 actividades, ya para el día de ayer también estuvo desarrollando importantes actividades, desde la puesta en marcha del corredor hasta lo que tuvo que ver con el, el inicio del remoceamiento del malecón de Santo Domingo Este, importante actividad. También un almuerzo, encuentro con representantes del sector turismo en la zona colonial. Señores, yo creo que el presidente, dentro de toda esa agenda que está desarrollando, tiene que tomar en cuenta algo muy importante, presidente, el tema que pudiera provocar las tantas actividades seguidas, agotamiento físico y estrés para usted, presidente. Usted sabe casos que a veces son tantos temas, tantas agendas constantes que pueden provocar situaciones hasta de su salud, presidente. El agotamiento físico es parte de una situación y el estrés que puede producir, presidente. Yo creo como que el ritmo que usted lleva está muy bueno, pero tiene que tomar en cuenta a veces lo que es su salud, presidente. Actividades tan seguidas. Quiera si o no, presidente, hay agotamiento físico. y Hay que tomarlo en cuenta por su salud para poder aprovechar lo que es el desarrollo total de su gestión, presidente. Llevar un equilibrio, reducir a veces no tanto el ritmo, pero que veo con temor que esto pudiera afectarle más adelante su salud. Que es lo que todos queremos de una manera u otra un presidente que pueda continuar con toda su agenda que usted tiene prevista en su gestión de gobierno. Nuestras mejores intenciones para preservar su salud más que todos los presidentes.